Bien, vamos a la Palabra. Segunda de Samuel, capítulo 3, verso 6. Segunda de Samuel, capítulo 3, verso 6 y 7. Segunda de Samuel, capítulo 3, verso 6 y 7. <coughs> Como había guerra, entre la casa de Saúl y la de David vaya ubicando el tema esta historia yo nunca la he predicado en 23 años primera vez que lo voy a hacer como había guerra entre la casa de Saúl y la de David ahí está el problema aconteció que Amner se esforzaba por la casa de Saúl un hombre de guerra, de ejército. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa. Creo que usted no va a, a olvidar nunca este nombre. Rispa. Diga, rispa. Rispa. Hija de Aja. Ustedes piensan en la costeña. Aja, hijo de la... Aja. ¿Hija de quién? Ay, la costa. Aja. Aja. Nunca se le va a olvidar la mamá de rispa. ¿Cómo se llama? Ajá. Ajá. Entonces ya tiene a rispa, que es sonoro, y ajá, la mamá de rispa. Y dijo Isboseb: ¿Por qué te ha llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Adner en gran manera por las palabras de Isboseb. Isboset, dijo de Saúl, recuerden. Y dijo: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 Simplemente levante su mano allí y cierre sus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos que tu presencia se siga manifestando. Que tu gloria siga en este lugar real. Que tu Espíritu Santo fluya de forma maravillosa en este lugar. Todo lo que no sea tuyo se va ya. Todo lo que quiera meter opresión se rompe ya. Todo espíritu de distracción huye ya Y en el nombre de Jesús declaramos que la mente de este pueblo es capturada Los pensamientos de este pueblo es capturado Ahora los pensamientos van al cielo Ahora los pensamientos se dirigen a Dios Y ahora podemos confiar en ti, de que tú estás aquí Que tu presencia está aquí Que tu gloria está aquí y declaramos que tu casa es llena de tu presencia, de tu espíritu. Que los aires y la atmósfera cambian en esta preciosa noche. Toda ansiedad que exista. Todo problema que exista en el corazón y en el alma de estas mujeres. Yo te pido que tú lo tomes en tus manos. Y que esta, este pueblo salga hoy en victoria. Que salga en bendición y que jamás en la vida olviden a Rispa y a lo que hizo esta mujer para gloria de su nombre. Quiero que escuche con atención: son mujeres, son atentas, no tengo problemas. Amner se esforzaba por la casa de Saúl, dice la Biblia. Había una guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. Y parece que Amner apoyó a un hombre débil como Isboset en el poder, para que él pudiera ser el poder detrás del trono. Isboset, hijo de Saúl. Con el paso del tiempo, aumentó su fuerza e influencia en la casa de Saúl, de este militar llamado Abner. Pero luego llega Isboset y le dice, ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre, a la mujer de mi padre? Isboset acusó a Amner de un crimen serio. En esa época, tomar una concubina, una mujer de rey, era considerado tanto inmoralidad sexual como traición. Tomar a la esposa o a la concubina de un monarca fallecido era apropiarse de su propiedad y hacer una oferta por el trono. Puede parecer extraño que haya una controversia sobre la concubina de Saúl, porque Saúl ya está muerto, ¿por qué no la puedes tomar? Sin embargo, en su forma de pensar, la mujer, la cultura de Israel decía: la mujer de rey solo le pertenece al rey, incluso si el rey está ausente. Y. Me parece pensar que la Iglesia del Señor no le pertenece a nadie. La novia, la Iglesia, le pertenece solamente a Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Cuando el hijo de Saúl confronta al militar, al comandante, dice que se enojó en gran manera. No se nos dice específicamente, pero la respuesta de Amner nos lleva a creer que la acusación era falsa de Iboset porque éste se levanta, se indigna pero usted porque me está metiendo a mí en eso la respuesta nos hace ver eso usted está inventando estupideces usted me está acusando de lo que no es y entonces dijo este hombre si como ha jurado Jehová David no haga yo así con él Adner le dijo a Iboset que ahora no apoyaría la casa de Saúl sino que apoyaría la casa de David y que lo ayudaría a cumplir lo que Jehová había prometido amner sabía que había una promesa sobre David Amnér sabía que había una decadencia en el trono de Saúl y le dice yo voy a apoyar entonces el traslado del reino de la casa de Saúl al trono de David será confirmado si amner sabía que David era elegido por Dios para ser rey no tenía razón para pelear contra él desde un principio. Y aquí encontramos un primer detalle para aprender. Amner es un buen ejemplo de esos que saben que ciertas cosas son ciertas, pero que no viven como si lo fueran. Amner hace lo correcto al unirse al lado de David, pero lo hizo por motivos incorrectos. Él no se unió a David porque sintió el Espíritu de Dios sobre él. Le dijo, usted habló de mí, ahora me uno al otro. Qué triste que este se unió por un motivo incorrecto Y no se unió porque realmente sintió la convicción Viene el reinado de David a firmarse, a fortalecerse Porque Dios dio la palabra Y si Dios dio la palabra, se cumple porque se cumple ¿Me está entendiendo? Se unió por un motivo incorrecto Se unió simplemente porque estaba molesto y aquí viene, se pone dramática la historia. La historia es de dramas, indudablemente va a ser de dramas. Pero ahora viene otra parte de la historia que quiero que usted se la meta en el alma. Había una hambruna de tres años, eso está en segunda de Samuel 21. Hubo, de repente en Israel comienza algo que se llama una hambruna. Nosotros no hemos vivido una hambruna porque usted tiene problemas y vaya a la minorista y le regalan comida. Aquí no hay hambruna. Hambruna es que usted va donde el señor que vende la carne y dice, se acabó. Hambruna es que usted va donde el señor que vende el arroz y le dice, se acabó. Hambruna es que usted va donde el mismo señor que vende el arroz y le dice, huevos, se acabó. Aceite, se acabó fríjoles, si acabó y como estoy con amas de casa, me entienden todo lo que estoy diciendo con la necesidad que usted va a comprar para alimentar a sus hijos, sí o no usted siempre llega a la tienda anhelando que le vendan algo pero ¿qué tal que le dijeran un día, no hay nada después usted va a donde el legumbrero y le diga, hay papas, hay cebollas, hay plátanos, hay no sé qué no hay nada eso se llama hambruna. Que usted vaya a comprar. Sus hijos están llorando de hambre. Están pidiendo leche. Están pidiendo queso. Están pidiendo arepa. Están pidiendo algo. Y no hay nada. Eso se llama hambruna. Dice que de repente Israel. Tres años vivió en hambruna. Recogiendo lo que había por ahí. Viviendo en una situación terrible. Tres años de hambruna. Y entonces como comenzó la hambruna. Y comenzó a acabarse el alimento. Y moría gente por la hambruna y todo. Dice que David se fue y consultó a Dios ¿Qué está pasando con esta hambruna? David sab sabiamente buscó a Dios en medio del problema Porque yo en medio del problema, enfrente del problema Lo único que tengo que hacer es buscar a Dios ¿Están conmigo aquí? ¿Están conmigo aquí? ¿Están conmigo aquí? Allá están conmigo Eso es lo que hay que hacer en medio de las hambrunas Buscar a Dios Eso es lo que hay que hacer Consultar al Señor, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué está pasando con mis hijos? ¿Qué está pasando con mi casa? ¿Qué está pasando con mi pueblo? Consulta a Dios. Las mujeres que oran son mujeres que Dios usa para guardar la casa. Una mujer que ora todos los días a Dios va a conservar murallas de fuego alrededor de una casa. Una mujer que no ora está siendo permeada por el diablo y los infiernos. Él busca y va a buscar una razón porque el pueblo que es bendición Ahora tiene problemas, hay maldición Él está diciendo, pero si este es el pueblo de la promesa Dios no le prometió Pobreza ni miseria a Israel, Dios prometió bendecirlo y prosperarlo ¿Por qué estamos en ruina? ¿Por qué estamos en escasez? Usted se ha preguntado por qué está en escasez Usted se ha preguntado por qué están problemas tan tremendos Usted se ha preguntado Uno tiene que preguntar a veces Por qué esto no se consolida Por qué esto no se aprieta Por qué esto no funciona Ustedes como madre y muchas de ustedes Cabezas de hogar que les toca pelear Ustedes tienen que preguntar al Señor Porque si tú eres sola y estás peleando por, Aleluya por tu casa Ahora tú eres el sacerdote de la casa Ahora tú tienes que pelear por tus hijos Ahora tú tienes que pelear por la familia Ahora tú te tienes que levantar por ellos y si hay problemas en tu casa y tienes a tu esposo Tú tienes que ir a llorar, tú tienes que ir a rogar Dios mío, muéstranos cuál es el problema Dios mío, revelanos qué condiciones estamos viviendo ¿Qué está pasando aquí? El primer y segundo año podría considerarlo como un castigo impuesto Tal vez por los pecados comunes de la tierra ah, que ellos han pecado, hay un pecado común pero en el tercero, él dijo, no, aquí hay un pecado general. Porque cuando hay pecado, se seca el fruto. Se seca la bendición. Se seca la provisión. Se seca la abundancia. Se, no en todos los casos. Algunos están siendo probados. Pero hay casos que eso produce que se seque la provisión. Y entonces el primero y el segundo, él dice, bueno, será por pecados que hay en tal tribu. Y tal? Pero ahora él dice, tres años. No, es un pecado general de la nación. Algo pasó, algo sucedió. Esto no es ordinario. Esta causa natural, esto no es una causa natural. Y así que él comenzó a indagar por los sabios. ¿Qué pasaba? Y entonces él oró al Señor y dice, es por causa, hay una respuesta, ¿por qué la maldición? Es por causa de Saúl. Ojo madres. Ojo madres y por aquellas casas de sangre por cuanto mató a los gabonitas todo pecado que incluya un padre y una madre va a afectar directamente el destino de tu hijo se lo voy a repetir el pecado de la madre o el padre va a afectar directamente el destino y se lo voy a abrir así Voy despacio para que me entienda Porque aquí hay mujeres rapiditas Gente que me va a entender la palabra Y entonces Este hombre, Saúl El loco Saúl Que hizo tanto daño Mata a los gabaonitas Y el Señor pregunta David está confundido En algún momento de reinado de Saúl parece que atacó y mató a muchos de los gabaonitas. Esa masacre no está registrada en primera de Samuel. Pero David no cuestionó qué sucedió. Aparentemente en algún momento de reinado este hombre hizo ese daño. Pastor, ¿qué significó que mató a los gabaonitas? Que todo el pueblo sufrió por el pecado Y voy a explicar por qué no podían matarse Cuando David escucha Saúl mató a Gabaonitas Tal vez sintió un escalofrío por su espalda Él sabía que eso había sido malo Porque en los días de Josué entiéndame las inteligentes 400 años antes del tiempo de Israel Israel juró no herir ni tocar a los gabaonitas delante de Dios Había un pacto ante Dios Ningún rey ni autoridad israelita violentará a un gabaonita No se hará Dios esperaba que se cumpliera esa promesa De no tocar los gabaonitas el crimen de Saúl no solo fue matar a los gaonitas, sino que rompió un importante pacto que había hecho Israel ante Dios. Y esto hace hincapié en varios puntos. Uno, Dios espera que cumplamos nuestras promesas. Dos. El tiempo no disminuye nuestra responsabilidad con las promesas. Tres. La corrección de Dios puede llegar mucho tiempo después de la ofensa Está entendiendo lo que está pasando aquí Si Dios tiene una expectativa tan alta De que el hombre cumpla su pacto Puede entender cómo Dios cuando se compromete A pactar algo contigo va a cumplir ¿Me pueden entender la gente que está aquí? Si Dios está demandando que el gabaonit, que que Israel cumpla el pacto que hizo Dios es un Dios de pactos si Dios pactó algo contigo Si Dios te habló Algún día tú sentiste en tu corazón Que había una palabra para ti Que había una, una palabra de procedimiento Rema para usted Y usted creyó que en el corazón Dios le estaba prometiendo Y Dios le estaba hablando. Dios nunca incumplirá lo que ha prometido Tarde que temprano Dios va a cumplir Dios va a realizar lo que te prometió David habla a los gamaonitas entonces el rey llamó a los gamaonitas y les habló David sabía que tenía que hacer algo al respecto como incumplieron el pacto vino sequía porque es que incumplir quiere decir desobediencia y toda desobediencia es pecado y todo pecado es separación de la bendición del Señor entonces ahora Israel, ellos pensaron Ah no, Saúl los mató y mañana no pasó nada Puede ser así Que mañana no pase nada Que pasado mañana no pase nada Pero tarde que temprano Las consecuencias del pecado saldrá Habrá un problema delante de alguna manera ¿Están entendiendo? Entonces David sintió que tenía que resarcir lo que pasó Y aquí viene algo trágico Madres y padres Como Saúl hizo esto Saúl se equivocó y trajo pecado y trajo calamidad a Israel. Entonces tuvo David que hacer un acuerdo y le dijo: ¿Qué haré por vosotros? Que os daré. Yo quiero que vuelva el pan a la tierra. Yo quiero que vuelva a llover, yo quiero que vuelva la bendición, yo quiero que vuelva esto, si yo he pecado, si Israel ha pecado, vamos a corregir el pecado, vamos a salir del pecado y queremos la bendición de parte de Dios, alguien está conmigo, alguien me está entendiendo lo que Dios puede hablar, si ese es el problema vamos a trabajar el problema eso es lo que hay que hacer Si tú sabes que el pecado está trayendo consecuencias a tu familia Y usted dice, este no se para, esta no se para ¿Qué problema con esto? ¿Qué problema en las casas? Aquí tiene que haber pecado Aquí tiene que haber alguna situación Aquí tiene que haber un problema Vamos a humillarnos Señor, ¿qué quieres que corrijamos? Señor, ¿qué quieres que hagamos? Señor, ¿cómo quieres que emprendamos? ¿Cómo quieres que tomemos iniciativa? Algo tiene que hacer una madre Algo tiene que hacer un padre Y miren lo trágico, porque la historia es fuerte. No queremos ni plata, ni queremos oro. No. No queremos que muera hombre de Israel. Pero nosotros sí queremos. Que el hombre que nos destruyó y que maquinó exterminarnos. Y que maquinó dejarnos sin nada. Queremos que nos den siete varones de sus hijos Para que los ahorquemos Delante de Jehová en Gabá de Saúl Y el rey dijo Lo haré El pecado de Saúl Siguió afectando generaciones y generaciones El viejo ya está muerto Ya está en los infiernos Y todavía sigue afectando a sus hijos la maldición generacional, sigo golpeando. Sabía que todos los actos que usted haga van a afectar directamente el futuro y el destino de sus hijos y de sus hijas. Diga amén, o ay, ay, ay, o hay que susto, o hay que dolor, o ayúdame, Señor, cualquier cosa. Entiendo el desaliento. Ay, Dios mío, todo lo que he hecho. Ay. Alguien déle una fuerza al Señor fuerte al Señor, no es para mí, haga una al aunque sea. Y él dijo: debéis bendecir la heredad de Jehová. Él sabía que ellos que hacían bien ha sido lo afectado, debían bendecir a Israel. Debían reconciliar nuevamente a Israel con Dios. Debían reconciliar, acabar la disciplina que Israel tenía con Dios que Dios tenía con Israel. ¡Qué impresionante! No nos dé retribuciones directas. No queremos siete varones hijos. Queremos justicia contra Saúl y sus descendientes. David estuvo de acuerdo, lo Sufrieron terriblemente. David sabía que era morirse todo un pueblo de millones de personas de hambre o entregar siete. O matamos 5 o 10 millones de habitantes o entregamos siete, donde está la anatema. Y el versículo siete dice algo muy bonito. ¿Y perdonó el rey a quién? Los que estudian la Biblia, ¿perdonó a quién? Los que estudian saben qué significa eso. ¿Analizan eso los estudiantes de la Biblia? ¿Qué significa eso? Para las nuevas, Mefibosed era un hijo de Saúl, que vivía en lo de Bar, inválido, discapacitado, vivía en tierra de miseria, de pobreza. Saúl un día dice, yo amé a Jonatán, tengo, tengo un amor por Jonathan, yo quiero hacer algo por ellos y manda a sacar de aquel de la miseria y lo sienta en el trono en, el, en, el, en la mesa del trono dice todos los días cuando venga Salomón el burgués aquí con su computador también entrará el tullido por aquí y se sentará en la mesa cuando venga Mer, cuando venga cuando, cuando venga cada uno de los, de los príncipes mis hijos éste se sentará con ellos él hizo misericordia con eso y cuando viene el juicio que es lo primero que dice y perdonó el rey a quien? A me Hay una promesa. Aunque los gamaonitas querían cobrarle. Él dijo, pero este no me lo tocan sobre este hay pacto sobre este hay palabra sobre este hubo misericordia sobre este hubo gracia me están entendiendo los espirituales si Dios extendió la gracia sobre ti si Dios extendió la misericordia de ti así el diablo haga lo que quiera la gracia te sostiene la misericordia te preserva la misericordia así el diablo venga a cobrar lo que venga Dios te va a sostener Dios te va a ayudar Dios te va a bendecir alguien está entendiendo la palabra alguien siente que es esta palabra wow alguien diga amén alguien tiene amiga amén diga misericordia para mí mi casa misericordia gracias siéntate que todavía no ha venido lo dramático y perdonó el rey a mi hijo de Jonathan hijo de Saúl por el juramento que hubo, juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David, Jonatán, hijos de Saúl. Siempre que leo la palabra, siento, siento que cada vez que Dios dice algo es tan serio. Usted está ahí a, a, escuchando, está cierto. Lo que Dios dice es tan cierto, tan poderoso. Que cuando delante de Jehová, David y Jonatán prometieron. Tú me vas a ayudar con mi casa, amén. Tú me vas a ayudar con mi casa, amén. Tú vas a tener misericordia de alguien de mi casa, amén. Yo voy a tenerlo. Y Dios iba a respetar ese pacto. Así mefiborce estuviera manchado con el pecado de Saúl. Dios lo iba a redimir por el pacto que hubo. Porque un, un hijo de Saúl determinó no creerle la maldad a su padre y dijo mira muchachos yo soy el príncipe yo voy a dar, me llamo Jonatán pero yo creo que Dios te ungió a ti yo no voy a hacer, yo no te, mira si Dios te ungió respeto lo que Dios va a hacer contigo si Dios te dio la gracia que Dios lo haga muchachos si Dios te bendijo que te bendiga si Dios me quitó el principado que lo haga yo respeto el plan de Dios yo respeto el propósito de Dios Jonatán era un hombre espiritual Y por eso el hijo de Jonatán iba a vivir Tarde que temprano iba a vivir Aunque el destino marcara una tragedia Ese muchacho iba a vivir Ese muchacho iba a recibir el privilegio de Dios Porque un padre manchado contaminó una generación Pero hubo un otro que se reveló al pecado de su padre Y dijo tú te quieres pervertir, pervierte Te quieres dañar, dañate Pero yo voy a seguir al Señor yo voy a obtener la bendición de Dios Voy a creer a Dios Voy a creer al plan de Dios Y no al de mi padre el impío Hay generaciones que pueden cambiar la historia también. Y el hijo de Jonatán Entre todos los descendientes de Saúl Había uno que tenía una promesa encima alguien está creyendo que ustedes no saben lo que estoy diciendo lo van a aprender, lo van a aprender, lo van a aprender Dios les enseñará lo que estoy diciendo la promesa te sostiene el pacto de Dios serio te va a bendecir donde esté el hijo de la promesa, Dios lo sostiene Si está en lugar de desgracia, en lo de bar, donde esté Dios lo levanta si no puede caminar Si está destrozado por el diablo Si el diablo lo tiró a la droga Si el diablo lo tiró a la miseria Si el diablo lo tiró al dolor A la esclavitud, al pecado Si tiene promesa Tarde que temprano ese muchacho va a lavar. Dios, va a bendecir a Dios va a glorificar a Dios, alguien diga amén, la madre que diga amén, arrebato mi casa, arrebato mi familia, arrebato el pueblo, alguien diga amén siéntese por favor siéntese por favor, falta un poquito falta un poquito falta más Pero el rey a dos hijos de Rispa Hija de Aja, de Aja Los cuales ella había tenido de Saúl Armoní y Mefiboset Este no es el mismo Este es otro Y a cinco hijos de Mical Hija de Saúl Los cuales ella había tenido de Adriel Hijo de Barcil Y los entregó en manos de los Gavonitas Y ellos los ahorcaron En el monte delante de Jehová y así murieron juntos aquellos siete Menos Mefiboset Ahí está Leo Que sentiría Mefiboset cuánto te amo Jehová Cuando doy gracia Por mi padre Porque sostuvo una bendición sobre mi vida Al ver estos hijos de otros Este hombre dice Yo no merezco esta gracia Yo no merezco tanta misericordia yo debería estar muriendo con esos siete ahora, pero Jehová me sostiene Jehová me preserva Jehová aún me tiene aquí vivo Jehová me tiene por una palabra una palabra de bendición, por un padre que creyó tú ven decir a mis hijos a mis hijos, no, aleluya, alguien puede dar gloria al Señor, no sé si me entienda lo que yo estoy diciendo, yo no sé si hay madres aquí reales o solamente hay madres robots, pero si usted entiende esta palabra, usted tiene que decir Señor bendice a mi hijo donde esté bendice a mi hija donde esté yo envío tu palabra de bendición Donde esté Donde esté Siéntese Siéntese que quiero llegar al momento cumbre Siéntese que aún falta lo más dramático Los orcaron en el monte de Jehová Y así murieron juntos aquellos siete Los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega Al comenzar la siega de la cebada Perdonó al rey Mefibosed, a Mefibosed. Te voy a proteger, Mefibosed. Se cumplirá la promesa en ti. Y lo llevaron delante de Jehová indicando que Dios aprobaría la ejecución. Dice Deuteronomio: Maldito por Dios el que es colgado. Y llevaron bajo maldición a estos. La maldición de Israel cayó sobre ellos por el pecado de su padre. Y entonces, como cayó sobre esos siete, liberaron a Israel de la culpa. Ya, qué problema tener anatemas en el pueblo o en la casa. Cuando yo pienso en esto, como estudiante de la Biblia, pienso en Jesús que se hizo maldición por nosotros para quitarnos la maldición a nosotros se hizo maldito en la cruz toda la maldición vino sobre él todo el problema vino sobre él y te ha hecho bendecido bendecida eres bendecida ¿Dónde están las bendecidas y viene algo que me conmueve mucho Que me lleva a pensar en el profundo amor de una madre, de una verdadera madre. ¿Dónde están las mujeres aquí, las madres? ¿Dónde están? ¿Qué cantidad de madres? Versículo 10 al 14. Entonces, ojo, madres, entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de silicio negra, la tendió para sí sobre el peñasco. Allí donde habían muerto sus hijos Allí estaba Murieron los siete Y ella se tira ahí Sobre una roca Los hijos están allá muertos Desde el principio de la siega hasta que llovió Se fue la maldición Sobre ellos agua del cielo Hasta que sobre los cadáveres llovió agua del cielo y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre sus hijos muertos, ni de día, ni fiera del campo de noche. ¡Qué fuerte! Están muertos. Ella no olvidó a los muertos. Yo no sé qué hijo tuyo aparentemente está muerto en las drogas, en graves problemas. Está muerto para Dios, muerto para los efectos de Dios. Hace mucho tiempo está muerto y tal vez lo has abandonado. No has peleado por él no has estado cerca del cadáver sabes qué tienes que hacer en las noches toma aceite objetos manos con aceite coloca las manos sobre ese muchacho que llega bajo las drogas que llega borracho que llega de la calle que es indiferente con Dios y comienza a ministrarlo yo decirle no te voy a dejar no te voy a soltar no te voy a pelearte y cuando venga el diablo cuando vengan las aves de rapiña a destruirlo a acabarlo y cuando venga el diablo a devorar su cuerpo dile te va de aquí parece que esa muchacha peleó contra las fieras peleó contra todos peleó sin, sin. es que me impacta mucho el amor de una madre me impacta demasiado, de una verdadera madre se va a parar a pelear, aquí estoy sola, tengo siete puñaladas en mi corazón, pero no me voy a detener, mi hijo vive, mi hijo no va a morir en la deshonra, mi hijo va a tener que ser... Yo no sé aquí está Dios. Yo no sé si alguien puede adorar al Señor aquí. Yo no sé, algo va a suceder en los próximos días con hijos descarriados, con gente que está fuera de los propósitos de Dios. Si alguien recibe esta palabra, si alguien se para en las palabras, algo va a suceder en Gente aquí. Aleluya que el Espíritu de Dios va a tratar profundamente. Madre, no dejes no dejes tu hijo allí solo bajo la muerte el diablo quiere destrozarlo en pedazos el diablo quiere partirlo en pedazos pero aquí está mispa aquí está rispa muchos días estuvo allí viendo arcado a sus hijos pero estaba allí mis hijos no pueden morir en esta deshonra no y no no van a morir así. Y entonces alguien le dijo a David, David, rispa, hija de la... Está al lado de los cadáveres, no se mueve. No va a dejar que los buitres arranquen sus ojos. No va a dejar que los leones desmembranen sus cuerpos. No lo va a hacer. Está allí tirada la vemos siempre que pasamos lloviendo, aleluya en, en medio del calor, aún no llovía en medio del calor terrible, allí está en medio del frío de las noches está al lado de sus hijos ahorcados hay una madre allí que tiene una responsabilidad ella no va a dejar esa deshonra ella no va a ver en pedazos sus hijos el cuerpo de sus hijos, yo no sé si alguien me está entendiendo aquí lo que Dios quiere hacer, tal vez muchas no lo entienden, no va a pasar nada con tus hijos tal vez te quedarán y diferentes tibios se perderán igual que tú pero si hay alguien que está diciendo Señor mis hijos tienen que vivir y le dijeron a David y David fue y tomó los huesos de Saúl los huesos de Jonatán suyo. le dijo a los de Galahad: me entregan los huesos de David de Saúl y Jonatán Porque ellos los habían robado de la plaza de Bexal Donde los habían colgado los filisteos Me devuelven los huesos de Saúl y Jonatán Mire lo que provoca una mujer Y recogieron también los huesos de los ahorcados, los cuerpos Y sepultaron los huesos de Saúl Y los huesos de su hijo Jonatán en tierra de un El dolor. Ahora la anciana está acabada por el dolor, el sufrimiento y la soledad. Solo tenía una túnica de silicio para cubrirse. En la noche ya prendía un fuego que amenazaba con apagarse a causa del frío. Cada noche encendía una antorcha para alejar los animales salvajes. Que eran atraídos por el olor de la carne Durante el día tenían en su mano una vara para espantar las aves carroñeras muy tres cuervos Que se acercaban a los siete cuerpos que habían sido ahorcados Y que no había digna sepultura Allí estaban ellos te recordaba allí tirada la risa de sus muchachos cuando corrían en los pasillos del palacio de Saúl y de repente volví a la realidad estoy sola triste lo he perdido todo abandonada y siempre en su cabeza había una pregunta ¿por qué? ¿por qué Dios mío? ¿por qué tengo que ver mis hijos así? Saúl rompió el pacto ¿Por qué? ¿Por qué fueron dejados aquí? ¿Por qué murieron mis hijos inocentes? ¿Por qué? Casi de rodilla durante las noches de soledad Sobre la ancha roca frente a la ciudad de David Solo quiero cuidar los cadáveres Pasaron dos meses, tres, cuatro, no sé. Ahora el tiempo de cosechar había llegado. Es verdad, poco importa a veces el dolor de una viuda? Es verdad, a veces nos importa poco la angustia de una madre que llora por la pérdida de sus hijos. Es verdad, a veces no nos importa el frío, la soledad que soporta una mujer. Sensible, una madre Que tiene un espíritu superior Ella dijo, yo tengo la esperanza que Dios enviará la lluvia Que la tierra volverá a dar su fruto Y que yo pondré colocar Los restos de mis hijos en el lugar Adecuado Ella percibía en el fondo Dios tendrá que traer prosperidad a Israel Dios tendrá que traer prosperidad. Y se mantuvo noches enteras sin dolor, sin dormir. Y cuando el dolor y el cansancio la abrumaban, se esforzaba por recordar las escenas de amor. Cuando ella había sido una de las mujeres respetables del palacio. Cuando mandaba abordar hermosos trajes para sus hijos. Pero ahora está cansada, casi derrotada pero cada mañana se ponía en pie para luchar como símbolo como un testimonio vivo de su fe en el Dios de Israel sus hijos habían muerto por una causa el bien de Israel y esa causa iba a triunfar finalmente comenzaron a llegar las aguas el Espíritu de Dios conduce a alguien que le diga a David allí está la mujer peleando por esos cadáveres el Rey dijo, tráelos Tráelos y los vamos a, a sepultar dignamente. Ahora es el tiempo de Dios reservado para ella. ¿Y sabes qué significa el campo donde llevaron los cadáveres? Dios tiene piedad. Dios tiene piedad. Lleva los cadáveres al sitio donde Dios tiene piedad. Cierra sus ojos, levante sus manos al cielo. Dios tiene piedad. No sé. ¿Quiénes son tus hijos? Lo único que sé es que Dios tiene piedad. Captó la atención de un rey. Espíritu Santo, ven este. Yo pido que usted comience a orar por sus hijos y sus hijas. Todo el que tenga hijos, todo el que tenga hijas, comience a orar. Comience a orar, Dios está aquí. Levanten la voz, oren. Griten el nombre de sus hijos y comiencen a orar. nombre de sus hijos y comience a orar llame el nombre de sus hijos muévete produzca el milagro de llevarlos al lugar de piedad al lugar de misericordia las madres reales yo sé que tampoco a veces no hay pero aquí yo creo que hay más madres reales si usted no es una madre real no ore, esto no es para usted yo oro a las madres como rispa ore por ellos hoy algo tiene que pasar algo tiene que pasar suba su voz presenta a tu muchacho, tu muchacha ore hoy Clamen a Dios, olvídate del que está al lado Del que está delante, del que está atrás ¿Qué importa ahora? Lo que importa es tu hijo El que cargas en tu mano Ora por él Ora por tus nietos Por tus nietos, por tus hijos, ora eres católica, no sabes orar, dile, Dios mío, ten piedad ten piedad, ten misericordia, ten piedad de lo que estoy cargando ten piedad de mi vida el diablo tal vez quiere que lo que cargue sea un asesino, una prostituta, un ladrón un, nada en la tierra, pero hay promesas para ese niño si tú profetizas sobre ese niño, si tú profetizas sobre tus hijos si tú cambias la historia como Jonatán Dios tendrá misericordia de mi José. Alguien profetice, alguien profetice sobre sus hijos. Alguien pacte con Dios. Te prometo, Señor, guarda a mi hijo. Te prometo, Señor, guarda a mis nietos. Te prometo, Señor, guarda a mi familia. Yo quiero mujeres reales. Madres reales. Cambia el destino de tu hijo. Tal vez muchas están bajo una maldición generacional y tú no sabes. Tú no sabes qué sucedió con tu abuelo, con tu abuela, con tu tarabuela. No sé qué maldición te cubra, pero en el nombre de Jesús la maldición se hace pedazos. Se pudren pedazos ahora. Se pudren pedazos. Así que suba la oración de damas, quiero ver mujeres aguerridas, quiero ver mujeres como Rispa, quiero ver la valentía de Rispa aquí, pidiendo un milagro. Dile a las fieras no te acercas a mi hijo, dile a los demonios no te acercas a mis hijos, no serán tuyos, no los despedazas, no los destrozas. Tal vez el diablo tiene planes, accidentes Tal vez alguien quiere matar a tu hijo ¿Vas a hacer algo? ¿Te vas a quedar callada? ¿O vas a llorar con los muertos? ¡Alguien debe orar! Suplique, ruegue Ruegue, pelea y una batalla Escucho por este lado las damas. Mencione hijo por hijo. Si tiene uno repita muchas veces su nombre. Es de Dios. No lo devoran la fiera. Yo no sé para quién va esta palabra Yo no sé a quién Dios le está dando oportunidad Que reviva a los muertos Yo no sé a quién Dios le está dando oportunidad Que lleves tu Hijo al ciclo de la piedad Al ciclo de la misericordia Al sitio de la compasión Que lo saques del juicio Y lo lleves al nivel de misericordia No sé quién lo va a hacer No sé quién lo va a hacer No sé quién está prestando aquí No sé quién está clamando